Bueno, arrancamos a ver el TP3, entonces. Bueno, básicamente el TP3 eh, vamos a tratar de dejar acá, yo después lo dejo grabado en video, como una explicación y una introducción a qué es lo que tienen que hacer y por qué, por qué se encuentran con algo que está estructurado en tantos archivos. ¿sí? Básicamente, la forma de entenderlo es la siguiente. Lo primero que tienen que hacer es bajarse el TP4. ¿sí? ¿Por qué? Porque en el TP4 es donde nos van a pedir que desarrollemos la biblioteca que aquí estamos utilizando. ¿sí? Nosotros acá estamos utilizando una biblioteca que se llama LinkedList. Y si ustedes se bajan el TP4, les va a venir bien, porque les va a hacer las veces de documentación de esta biblioteca. ¿sí? Tienen, tienen explicado qué es lo que hace cada una de estas funciones. Igualmente yo ahora se los voy a ir comentando. Pero básicamente el TP4 les hace como de hoja de datos de esta biblioteca. Esta biblioteca es una biblioteca que ustedes van a tener que desarrollar en el TP4. Entonces, la idea de este trabajo práctico es consolidar la información que vimos hasta el momento, memoria dinámica y archivos, ponerla en uso, y de paso amigarnos con esta biblioteca, la cual vamos a tener que desarrollar. ¿sí? LinkedDisk aquí ya está desarrollada y está compilada, y ustedes no tienen acceso al código fuente. ¿sí? O sea, ese archivito que se llama ahí LinkedDisk.a, es el, es el código compilado de esta biblioteca. Entonces lo que ustedes ven de la biblioteca es el punto H. Que ahí lo que estamos viendo son las firmas de las funciones que son públicas de esa biblioteca, o sea, las funciones que están pensadas para que nosotros utilicemos desde afuera de la biblioteca. ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, ¿se entiende un poquito cómo es, cómo es el juego? O sea, el juego es que como esta biblioteca, el, lo próximo que tenemos que hacer el martes que viene es empezar a desarrollarla, bueno, vamos a empezar a vamos a partir de una que ya está desarrollada, que ya está funcionando, que ya está probada, y vamos a empezar a ser usuarios de esta biblioteca. Para después poder ser los desarrolladores. E incluso ver si podemos hacer algo un poco mejor que lo que está propuesto acá. Quizás se nos ocurren cosas que hacen que la biblioteca hasta sea más fácil de utilizar. Pero en este caso la idea es transformarnos primero en usuarios de la biblioteca. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, se entiende. Sí. Perfecto. Entonces, el TP4 por eso nos hace de hojas de datos ¿Por qué? Y porque nos hace de documentación Porque ahí es donde nos están pidiendo Qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar cada una de estas funciones ¿Sí? ¿Qué hace la biblioteca? Bueno, la biblioteca básicamente es una lista dinámica O sea, es una lista que no tiene, rompe todos los problemas que nosotros teníamos hasta ahora No nos vamos a entrar ahora en detalle en cómo hace para romperlos Cómo hace para solucionarlos ¿Por qué? Porque, nada, nos meteremos más en detalle ya el martes que viene cuando empecemos a desarrollarlo. Lo que a nosotros nos importa ahora es que es una biblioteca que nos da un servicio. ¿Qué servicio? Bueno, ser una lista dinámica. ¿Qué es una lista dinámica? Bueno, una lista a la cual yo le puedo agregar infinitamente elementos, ¿sí? se los puedo pedir, le puedo pedir que los ordene, los puedo quitar, le puedo consultar si contiene o no contiene un elemento. ¿Sí? Le puedo borrar los elementos que tiene adentro Le puedo preguntar en qué índice tiene a tal o cual elemento Le puedo consultar si está vacía Le puedo pedir que borre un elemento Le puedo pedir que cambie un elemento de su lista Todo eso lo hace a través de funciones Que ya están programadas, que ya están funcionando O sea, no me importa cómo lo hace ¿Qué gestiona esta biblioteca? Punteros ¿Sí? O sea esta biblioteca lo que gestiona son punteros. ¿Cómo no sabe punteros a qué cosa va a gestionar? ¿Por qué? Porque yo lo quiero hacer genérica. O sea, yo puedo querer guardar acá punteros a persona, punteros a int, punteros a flotante, punteros a char, punteros a dinosaurio. ¿sí? Al, a la entidad que a ustedes se les ocurra desarrollar, la van a poder guardar en esta biblioteca. Entonces, ¿qué se hace en esta biblioteca? Bueno, se hace este truco de utilizar un puntero genérico para recibir... Eh, el puntero que queremos almacenar O para devolverlo Eso es el puntero a void Por eso esa, esta biblioteca Cuando, no sé, por ejemplo Quiere agregar un nodo Link list add Recibe el puntero a la biblioteca O sea, a la, a la estructura del array Y un puntero a void En algún caso eso será un puntero a alumno En otro caso será un puntero a vehículo En otro caso será un puntero a flow ¿Sí? Esta biblioteca en realidad gestiona Punteros a voy. Y como ese puntero es genérico, bueno, nosotros podemos aprovechar, aprovecharnos de esa situación para poder eh, guardar cualquier tipo de puntero en ella. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es una biblioteca que no tiene problemas de agrandarse, achicarse y cuestiones por el estilo. No tenemos que decirle de antemano cuántos elementos vamos a tener, porque de antemano no tiene ningún elemento. Y en la medida que nosotros vamos agregando... Elementos, la biblioteca va creciendo. Ya no es un tema, no es, un, no es el, el, el tema de hoy, pero como para ir haciendo una introducción al martes que viene, cómo gestiona, o sea, cómo va trabajando esta biblioteca. Bueno, básicamente hay como dos grandes eh, formas de hacer eh, esto de, de, de manejar un set de, de datos del, del tipo lista. Una manera sería ir haciendo una lista de punteos de manera dinámica e ir redimensionando con Realog esa lista en memoria. Entonces, cada vez que me agregan un elemento, crezco y cada vez voy haciendo un poquito más grande esa lista. Eso tiene algunos problemas bastante serios que tienen que ver con que es bastante habitual, que cuando yo quiero crecer me encuentro sin lugar porque Maloc otorgó memoria dinámica a algo debajo mío, entonces yo ya no me puedo expandir. Entonces, ¿qué pasa? Realoc yo lo llamo y en vez de no gastar prácticamente nada de recursos, tiene que gastar un montón de recursos, porque. ¿Por qué? porque tiene que conseguirme otra zona de la memoria donde me pueda dar todos los lugares contiguos. ¿sí? Entonces eso nos lleva a otro tipo de solución, que también tiene sus pros y tiene sus contras, que son las listas enlazadas. Las listas enlazadas, a grandes rasgos, son eh, lugares en memoria donde yo accedo al primer lugar de la lista y en ese lugar encuentro el puntero que almacena ese primer lugar y también encuentro la dirección de memoria de dónde está el segundo lugar que tiene esa lista en memoria. Y voy enganchando la dirección, o sea, el primero me lleva al segundo, el segundo me lleva al tercero, el tercero me lleva al cuarto, el cuarto me lleva al quinto. Y no tengo la necesidad que estén esa, esa lista uno abajo del otro en memoria, sino que podría estar en cualquier parte de la memoria. ¿sí? Ese es el formato que tiene esta biblioteca, como para darnos la solución de la, de, que nosotros estamos buscando, o sea, esto de tener una lista dinámica. A efectos del TP de, de que nosotros estamos haciendo, si internamente estuviese resuelto con una lista dinámica, o internamente estu, eh, fuese, estuviese resuelto con lo que se llama list, eh, que sería esto de una lista que está en espacios contiguos de memoria, como nosotros lo vamos a utilizar a través de estas funciones, nos es no transparente esa situación, no nos, no nos afecta, que está resuelto de una manera o de otra. Pero bueno, justo en este caso el que nosotros vamos a usar, es el mismo, exactamente el mismo, que nosotros vamos a tener que desarrollar a partir del martes que viene. ¿sí? Así que un poco el cuento es ese. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, bien. Bien, Mauricio. Vamos bien, buenísimo, perfecto. Entonces, eh, vamos a hacer así como un breve repaso, como para que ustedes bajan el TP4 y todo esto que yo les estoy diciendo es exactamente lo mismo. Eh, pero básicamente les voy contando algunas funciones. Vamos a crear una lista llamando al link this nueva si ¿sí? Llamamos a esa función, nos devuelve un puntero a una lista. Perfecto. ¿Tenemos una lista? Sí. ¿Cuánto mide la lista? Bueno, llamo al link y me dice cuánto mide. O sea, si yo querría hacer un for para iterar la lista, bueno, tendría que llamar a LinkedListLen y preguntarle, che, ¿esta lista cuánto mide? Cuando me diga que mide 5, bueno, quiere decir que esa lista tiene 5 elementos. Estas dos funciones de test las vamos a entender mejor la semana que viene, así que ahora no, no las vamos a usar siquiera. La función de agregar es una función simple que nos permite incorporar un elemento nuevo a la lista. ¿Qué pretende que le pasemos? Bueno, quiere que le pasemos el puntero a la lista, ¿sí? A eso que nos devolvió el new, que nosotros lo vamos a guardar como, no sé, lista de empleados, lista de vehículos, lista de lo que sea, de la entidad que a nosotros se nos ocurra. Eh, y el elemento que nosotros ahí queremos guardar, ¿sí? O sea, si es una lista de empleados, bueno, le vamos a pasar un puntero de empleados. Nosotros los vamos a agregar con el add y se los vamos a pedir a la lista con el get. ¿El get qué recibe? Bueno, el get recibe qué posición de la lista nosotros queremos obtener qué nos devuelve un puntero a void, ¿sí? O sea, nosotros le vamos a dar un puntero empleado, la lista lo va a almacenar como un puntero a void y nos va a devolver un puntero a void que nosotros lo vamos a guardar en un puntero empleado. O sea que de esa manera C nos permite eh, creernos que esta lista está pensada para almacenar empleados. ¿Por qué? Porque cuando le pasemos, le pasamos un puntero empleado, y cuando recibimos lo que la lista nos devuelve, lo ponemos en un puntero a empleado. Si eso generaría algún warning que nos avisa que esa asignación de punteros no es válida, bueno, nosotros ya sabemos cómo resolverlo, lo resolveríamos haciendo un casting, ¿sí? O sea, nosotros castearíamos lo que nos devuelve el GET a puntero a empleado, llegado el caso. Y de esa manera ya podríamos trabajar eh, con el agregar y con el obtener. Con el Así que esas dos funciones se, va, se van a usar bastante, la función set, ¿qué nos permite hacer? Bueno, nos permite decir, che, en la posición 4 de la lista, en tanto y en cuanto la posición 4 de la lista exista, en esa posición guardame este elemento. ¿Sí? Entonces es una manera donde, que yo podría utilizar para cambiar el puntero que está alojado en alguna posición de esa lista, en tanto y en cuanto esa posición exista. O sea, si la lista tiene tres elementos, yo no le puedo decir que sete el elemento 15, porque no existe. Y me va a dar, me va a devolver un error al igual que venimos haciendo en todas nuestras funciones. ¿sí? El linked list remove lo que hace es, bueno, le decimos una posición de la lista y elimina ese elemento. El linked list clear lo que hace es borrar todos los elementos que, que tiene la lista, por eso no me, pide, eh, no me pide que le diga qué elemento quiero eliminar, sino que elimina a todos. El delete lo que hace es borrar de memoria la lista. O sea, claramente para hacer un borrado razonable, yo primero tendría que hacer un clear y después hacer un delete. Eh, o sea, yo tendría que eliminar a cada uno de los elementos que fueron ocupando dinámicamente memoria, cada uno de esos empleados, después podría recién caer en hacer el delete del linked list. Esas dos funciones las vamos a ver más en detalle la semana que viene, cuando pensemos en cómo programarlas. Eh, el indexOf, yo le doy un, un puntero, o sea, le doy un elemento que creo que está en alguna posición de la lista y lo que me devuelve esa función es en qué posición se encuentra ese elemento. El isEmpty me avisa si la lista está vacía. ¿sí? Si la lista está vacía, bueno, tengo ahí el isEmpty como para preguntárselo. También podría preguntarle al Len qué, qué tamaño tiene la lista y si el Len me dice que el tamaño de la lista es cero, puedo asumir que la lista está vacía. Eh, después tenemos dos funciones que se utilizan bastante, la, la función push me permite elegir un lugar para agregar un elemento, a diferencia que, de lo que hacía set, que me, me permitía cambiar lo que había en esa posición, push me permite poner entre el 1 y el 2 un elemento, o sea, al, al, U, al 2 lo corre a la posición del 3 y en la posición antigua del 2 pone el elemento nuevo. ¿sí? O sea, me permite como insertar en una posición un elemento. Es bastante útil, ya, ya le vamos a encontrar unos, unos cuantos usos, y la contracara de esa sería el pop. Que el pop me permite sacar un elemento de la lista, ¿sí? pero en el mismo momento que lo estoy sacando de la lista, me lo devuelve. Me devuelve ese puntero. Entonces suele ser bastante útil en programación eh, tener listas de tareas pendientes para hacer y uno en la medida que las va haciendo las va sacando de la lista. ¿sí? Entonces en ese caso POP es súper útil porque yo puedo ir tomando las tareas, no sé, tengo una nómina de empleados y necesito imprimirle los recibos de sueldo, bueno, agarro un empleado con el, y directamente utilizo el POP en vez de si no tuviese el pop, ¿qué hubiese tenido que hacer? Y hubiese tenido que mezclar al get y al remove. ¿sí? Tendría que haber pedido el empleado y después el haberlo eliminado de la lista. Bueno, cuando justamente te encontrás en esa situación que querés hacer un get y un remove, normalmente las listas dinámicas te ofrecen una función que se llama pop. Después hay dos funciones que en el TPS este creo que no, tienen, no las vamos a usar, que son contains y contains all. Básicamente contains me devuelve verdadero, si el elemento que, por el cual le estoy preguntando está contenido dentro de la lista, y el containSol me devuelve verdadero si la lista contiene todos los elementos de la otra lista que yo le estoy pasando como parámetro. ¿sí? Si una lista está contenida en otra. Ya lo vamos a ver un, un poquito más adelante. Después vienen dos funciones que están buenísimas. La primera se llama sublist, que básicamente lo que me permite hacer es de una lista original hacer una sublista. O sea, puedo elegir, tengo una lista con 100 elementos y puedo decir, bueno, hacemos una sublista entre el elemento 5 y el elemento 80. Y obtengo una sublista eh, para hacer algo. La vamos a, ya vamos a encontrar unas cuantas excusas para, para utilizarla. Y la función clon lo que me permite es eh, duplicar la lista en memoria. O sea, genero de nuevo una lista nueva a la cual se le copian todos los punteros de nuevo. ¿Para qué puede servir? Bueno, también para un montón de cosas. A veces me conviene clonar una lista para no perder la original, ¿sí? Y sobre la lista clonada quizás establecer otro orden o hacer algún cálculo o algo por el estilo, sin que eso afecte a la lista original. Y por último tengo una función que es la Linked List sort que me permite ordenar la lista. ¿Cómo es el mecanismo? Bueno, algo de eso ya estuvimos hablando, que básicamente lo que se le pasa aquí es una función criterio, ¿sí? O sea, esa función criterio es la que va a terminar decidiendo, o sea, en el linked and sort, ¿qué es lo que está escrito? Bueno, está escrito un algoritmo de ordenamiento, razonable, ¿sí? Bueno, y ese algoritmo hace todo lo que nosotros esperamos, menos tomar la decisión de cuál es el criterio para ordenar. Ese criterio lo establece llamando a esta función que recibe como parámetro, que sería la de el, el linked list sort, recibe una función que devuelve un entero, ¿se acuerdan ese entero? Nosotros lo que hacíamos era, devolvíamos menos uno, cero o 1, para indicar que el de la izquierda es más grande que el de la derecha, o el de la derecha es más grande que la izquierda, o, o que son iguales, devolveríamos cero, y recibe dos punteros a void. O sea que a esa función yo le puedo pasar dos punteros a cualquier cosa. Bueno, en el caso que esté comparando alumnos, le pasaré dos punteros a alumnos. En el caso que esté comparando vehículos, le pasaré dos punteros a vehículos. Y lo que tengo que desarrollar por fuera es una función que recibe dos alumnos, dos punteros a alumno y los compara bajo algún criterio. ¿sí? Si los quiero ordenar por nombre, preguntaré qué alumno va antes o después en relación al nombre. Y de esa manera devolveré menos 1, 0 o 1. ¿sí? Así que básicamente esto es como la presentación de lo que sería la funcionalidad que tiene este LinkedIn list lista para que nosotros usemos. De esto, en este TP, no tenemos que desarrollar nada. Tenemos que empezar a utilizarla. ¿sí? Así que primero saquemos no las dudas relacionadas a, a estas funciones o a cómo si tienen alguna duda en cómo se usan, y después vamos a recorrer un poquitito la estructura del, del proyecto como para que entiendan qué van a programar en cada lugar, ¿sí? Mauricio, ahí te habían preguntado, el remove borraba un elemento. Sí. El clear borro todos los elementos, pero la lista la dejo activa, vendría a ser. Claro. Y el, del el delay. Delay. Delay. Deliz. Dilista, ahí se me trabó. Borra la no sé, lista, ahí borro sí. arranco de cero, digamos. Claro, eliminaste directamente la lista. La lista, directamente. Que nada tiene que ver esto, o sea, nadie en el medio borró. A ver, vos creaste un empleado en memoria. Lo guardaste en la lista. Guardaste el puntero del empleado en la lista. Que vos elimines de la lista ese puntero, no. no no quiere decir que, mágicamente, ese empleado se liberó de memoria. Ese empleado sigue ocupando memoria y lo que vos acabás de perder es el puntero a ese empleado. O sea, cuando nosotros querramos eliminar... No lo a... nunca más. Claro. Por eso te digo, cuando nosotros querramos eliminar a un empleado de memoria, primero vamos a tener que hacer el delete del empleado. Y después lo vamos a tener que sacar de la lista. Si queremos liberar esa memoria, ¿sí? Sí, si no, no tendría mucho sentido, porque... O sea, perdiste el acceso, pero seguís ocupando memoria, ¿está bien? Sigue ocupando memoria y después es irrecuperable, ¿dónde lo encontrás eso? Exactamente, eso te genera lo que se conoce como leak de memoria, o sea, empezás a tener un, como un drenaje de, de cada vez vas ocupando un poquitito más de memoria con tu aplicación, ¿sí? Eh, con el paso del tiempo, si es una aplicación que está dando un servicio que nunca se corta, vas a terminar ocupando toda la memoria perdón que insista, con el delete, ¿ahí borraría igual todos los punteros? No, borras. Borro Vos, claro. Vos, exactamente, vos lo que tenés, por un lado, so, imagínate lo, la lista de punteros que conocías hasta ahora. Que yo borre la lista de punteros de memoria no implica que a cada uno de esos punteros yo los haya liberado, les haya hecho un free. Lo que borré era el lugar donde yo me estaba guardando las direcciones de memoria de esos empleados. Ok, ok. Que no tiene nada que ver con liberar a los empleados de memoria. Es un error bastante común igual, ¿sí? O sea, sí, sí. entonces por eso, en general lo que se suele hacer, ahí un compañero sabido, es que vos podés hacer un pop con el empleado que querés borrar y en ese momento te guardás en un auxiliar su dirección de memoria. Si tenés que hacer algo más, lo haces. Y si no, en ese momento, llamás al empleado de elite y le pasás el puntero. Entonces ahí lograste hacer todo. Lo sacaste de tu lista. Pero también liberaste la memoria que habías reservado de manera dinámica para ese empleado. Ok, ok. Uy. ¿Está bien? Perdón que pregunté lo mismo. Lo que quieres? quieras. Sí. Entonces, por ejemplo, en el TP en el main, cuando crea la lista de empleados, la crea del tipo LinkedIn eh, asterisco, ¿no? Linked list asterisco, un puntero a LinkedIn list. Sí. Entonces. Eh, ya no voy a tener la cantidad Un define, qué sé yo length. No Cuando ya quieras no. saber cuánto mide la lista Tenés que llamar a la función linked list length Y pasarle ese puntero ah. Y esa función te va a decir cuánto mide la lista Ahí va Esa es la onda O sea, todo a través de la lista Hay que hacerlo a través de alguna de estas funciones No tengo ni que saber qué forma tiene la lista Esto es anecdótico No, no me interesa nada No voy a hacer nada con la lista lo que yo voy a hacer con la lista es todo a través de alguna de estas funciones. Sí. ¿Quiero saber cuánto mide? Llamo a len. ¿Quiero agregar un elemento? Llamo a add. ¿Quiero obtener un elemento? Llamo a get. ¿Quiero cambiar un elemento? Llamo a set. ¿Quiero eliminar un elemento? Llamo a remove. ¿Quiero eliminar de un saque todos los elementos de la lista? Llamo a clear. ¿Quiero borrar la lista de memoria? Llamo a delete linked list. ¿Quiero saber dónde está un elemento? Llamo a index off. Quiero saber si la lista está vacía, llamo a isempty. Quiero poner un elemento en un lugar en particular de la lista, en una posición en particular de la lista, llamo a push. Quiero eliminar un elemento, pero en el mismo saque, obtener obtenerlo, llamo a pop. Quiero saber si la lista contiene un elemento particular, llamo a contains. Si quiero saber si la lista contiene a otra lista, a los elementos de otra lista adentro, llamo a contains all. Si de la lista me quiero quedar con un subconjunto, ¿sí? con, un, con una copia, pero de un subconjunto, llamo a sublist. Y si me quiero quedar con una lista igual, completita en memoria, llamo a clon. ¿sí? Y por último, si la quiero ordenar, llamo a sort, pasándole una función criterio. Nada que quieras hacer con la lista se tiene que hacer a mano. Se tiene que hacer a través de una de estas funciones. Esa es la idea de tener el LinkedIn viejo resuelto Vamos a ver que cuando nosotros lo empecemos a desarrollar no, Vamos a encontrar que hay un par de cosas que estaría bueno resolverle también y agregarle a este LinkedIn Live. Si se las vamos a agregar, el que vamos a desarrollar nosotros va a tener dos o tres cositas más Pero este está bastante bien Creo que a medida de que las vayamos usando vamos a obtener las dudas y después el jueves se... se bueno, un, es un, poco, un poco la idea es esa eh, el, el tema es que ya traten de resolverlo, o sea, en, esa, en la medida de eso pueden encontrarse con algo. Fíjense que todo esto que hablamos no es necesario que me hayan prestado atención a mí, lo tienen en el enunciado del TP4, porque ahí les, ahí les van pidiendo paso a paso que desarrollen esta biblioteca, o sea que les explica qué es lo que tiene que hacer cada función y les explica les muestra un ejemplo de uso de cada función. ¿Sí? o sea Así que eso les quedaría como... Eh, les quedaría como documentación del TP3, de cómo usarlo, ¿sí? Ahí Ariel dice si puedo explicar rápido la definición de las estructuras Node y list. Sí, yo puedo explicarlo rápido, no sé si lo puedes comprender rápido, pero yo te lo puedo explicar rápido. La estructura list, la única particularidad que tiene con respecto a un nodo es que en vez de alojar la dirección de memoria de un elemento, lo que aloja es la dirección de memoria del primer nodo, ¿Sí? adicionalmente guarda el tamaño de la lista, porque si no, cada vez que el usuario quisiese saber el tamaño de la lista, nosotros tendríamos que recorrerla para contar cuántos nodos tiene esa lista. ¿Cómo nos damos cuenta cuántos nodos tiene la lista? Porque el próximo nodo apunta a null si ese nodo es el último. Entonces nosotros tendríamos que recorrer la lista hasta que hay un next node que apunta a null. Súper tedioso. Entonces, lo que, lo que se suele hacer es conservar esa información e irla alterando en la medida que se van agregando o quitando elementos. Como nosotros sabemos en qué funciones agregamos, sabemos en qué funciones quitamos, vamos modificando el tamaño del size. De entrada, cuando yo creo un linked list, el node, el P first node, apunta a null, porque no hay un primer nodo, y el size dice cero. Cuando yo agrego un elemento, el p first node apunta a ese elemento que acabo de agregar y el size dice 1. Y así sucesivamente. En el momento que el size dice 18 y yo elimino un elemento, ya sea con el pop o con el remove, bueno, parte de lo que voy a tener que codear cuando desarrollemos esta biblioteca en el tp4 va a ser decrementar el size y hacer lo que haga falta para que esa lista siga quedando sólida en memoria. Los problemas vienen en general de la mano de cuando yo quiero eliminar eh, o el primer elemento o algún elemento intermedio, ¿sí? Lo que es fácil en estas listas es eliminar el último elemento. Pero cuando quiero desenganchar un elemento del medio, tengo que hacer ahí algún pequeño pase de magia, no es muy complejo, pero ahí hay un pequeño laburito para hacer. Y después un nodo tiene dos valores nada más, ¿sí? Lo que les hablé recién es el first node, que es este, y el size es este. Y un nodo tiene dos valores. El más importante, que apunta a otro nodo. O sea, me permite este nodo saber dónde está el próximo nodo. Y si no hay próximo nodo, a null apunta. Yo ahí ya sé que es un nodo terminal. O sea, termina ahí. No hay más. Si ese apunta a otro, distinto de null, quiere decir que hay otro nodo. Y ese otro nodo me tengo que fijar si apunta o no a null. Y voy saltando entre un nodo y otro. Cuando la quiera recorrer, programada por nosotros, también vamos a tener que de alguna manera ir saltando entre un nodo y el otro. Y el otro dato que conserva el nodo es el elemento que almacena. O sea, ese empleado, ese vehículo, ese puntero a lo que sea, que era lo que nosotros queríamos guardar, bueno, ese es el que ahí se llama p-element y es del tipo puntero a void. ¿Sí? Eso sería como, te lo explico así nomás, eh, del LinkedIn list. Bien, bueno... Pasamos entonces a chusmear eh, un poquito cómo es la estructura. Nosotros arrancamos por el main, y en el main lo, que, lo único que está propuesto es, bueno, qué es lo que hay que hacer, cargar los datos del empleados desde un archivo de texto, desde un archivo binario, alta, modificación, baja, lista y ordenar, guardar los datos de los empleados en el archivo data data.csv, modo texto y modo binario. ¿Cómo les recomendaría trabajar yo? yo les recomendaría trabajar de la siguiente forma. El archivo que tienen ustedes de entrada, como parte del proyecto, es este que se llama data.csv, que sería el modo texto. Entonces lo primero que haría yo es preocuparme por poder parsear el archivo en modo texto, ¿sí? como les mostró Ernesto, como está grabado en el video de la clase posterior a la última clase, eh, con, el, con el file scanf, y cargan los empleados en memoria y ya hacen la función que los imprime. ¿Sí? Ya recorren y ahí los van imprimiendo. ¿Cómo los recorren? Bueno, harían, le preguntarían cuántos elementos tiene la lista, le va a decir, tengo 10. Bueno, hacen un for entre 0 y 10, y con el get van obteniendo los elementos del tipo empleado y los van, los van imprimiendo. Para eso van a tener que acá generarse un auxiliar empleado para que cada elemento que ustedes se traen de la lista lo guardan en el auxiliar empleado, y de esa manera van a poder acceder a sus campos. ¿Sí? Recuerden que lo que la lista les devuelve es un puntero a void. Ustedes van a tener que castearlo a empleado y guardarlo en un auxiliar puntero empleado. ¿Para qué? Para, de esa manera, poder acceder con el operador flecha a sus campos. Bien, yo haría eso, cargaría toda la lista en memoria. Haría el listar y me quedo tranquilo de que pude levantar todo en memoria. Después empezaría a trabajar con el alta, baja y modificación de lo que tengo en memoria. Cuando eso está funcionando, ¿qué haría? Bueno, en ese momento me pondría a trabajar con guardar el archivo en modo texto. Ni de casualidad lo guardaría en el mismo archivo, hasta que no estoy seguro que está todo bien. O sea, yo de entrada lo guardaría en un data2.csv, hasta que me quedo tranquilo que el formato es correcto. La verdad que guardar en un archivo, como se lo mostramos nosotros, es relativamente sencillo en modo texto, si ¿sí? no tiene mayores complejidades. Así que si eso les funciona, ya tendrían la carga en modo texto, el alta baja de modificación, el listar empleados y el guardar en modo texto. Si eso, si eso camina, lo próximo que yo haría es hacer el ordenar. Que ahí lo que tienen que hacer es la función criterio. La, la onda es aplicar un ordenar, ordenen por nombre, ordenen por cualquier campo, no importa. Pero no ordenar a mano, ordenar a través del Linked List Sort. O sea, ustedes tienen que desarrollar una función que reciba dos punteros a empleado y los compare por alguno de sus campos, y termina estableciendo un orden. ¿sí? El empleado ya está creado. Eh, fíjese que el new con parámetros ya está, ya está planteado de modo de recibir todo como char, así que les va a salir bastante, bastante eh, directo ir y venir del archivo en modo texto. Y las la funciones de ordenar las tenemos que hacer... Eh... Acá. Todos, los, todos los criterios. O sea, no, no, no, no, no, orden por nombre, ya está. Por nombre, ya está. si Después si querés, sí, si te avivás, sí. O sea, lo, lo divertido de esto es que es tan fácil ordenar que podrías tener en cuenta, podrías hacer una función para, para ordenar por cada uno de los campos que tiene tu entidad, si tuvieses ganas, ¿me ¿no entendés? Pero nada, o sea, aunque sea bueno, la, la que sería ordenar por nombre, ¿dónde va la función criterio? Acá en empleado. Porque establece el criterio de orden entre dos empleados. sí. Entonces, esa función la desarrollan en, como parte de empleado. ¿Y sí. acá podríamos agregar acá, por ejemplo, el Employee, Set, ID, Texto? Sí, ah, obvio. Ah, agregar todas esas. Lo que no pueden es no hacer las que están planteadas acá. Ahora, todo lo que ustedes quieran agregar al empleado, mejor, obviamente. Sí, sí, sí, sí, eso no hay ningún problema. Lo que no pueden dejar es estas, o sea, siempre una entidad tiene que tener las que permiten hacer los setter y los getter de manera nativo al tipo de dato. O sea, si el sueldo es un entero, que no sé por qué el sueldo es un entero, tenías un flotante, pero si el sueldo es un entero, tiene que tener el set sueldo como un entero. ¿sí? Después, si vos tenés ganas, harás un set sueldo que permita recibir el dato como como puntero a char, fantástico, sí. Ahí en la de new parámetros, ¿no? ¿No estaría faltando justamente el sueldo? Está faltando el sueldo, sí, agréguenselo. Sí, no sé, capaz que el sueldo se lo agregaron a último momento, o pasó algo, ¿no? Porque sí, pero obviamente acá, vamos a dejarlo así queda como parte de la explicación en el video, que acá este new con parámetros tendría que tener el sueldo. Ahí está. Ahora, fíjense que el main, todo lo que hace, que esto era una pregunta tuya, pero del principio de la clase, lo hace a través de llamar a funciones que están dentro de una biblioteca que se, llame, se llama Controller. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle, pero está bueno que ya lo empiecen a usar, que es como poder separar un poco más el código para que nos quede más ordenado. Con lo que se van a encontrar es que las cosas están planteadas para ser hechas acá adentro. O sea, dentro de Controller yo tengo el que me permite cargar desde texto, el que me permite cargar desde un archivo binario, el que me permite crear un empleado, editar un empleado, quitar un empleado, listar un empleado, ordenar un empleado, salvar como texto y como binario. Todo está planteado para que ustedes lo terminen desarrollando acá adentro. ¿sí? Y acá las funciones les vinieron comentadas. Eh, como para que ustedes, o sea, eh, me venimos con el comentario vacío, pero como para que ustedes lo completen. Así que acá es donde ustedes tienen que trabajar. Ustedes tienen que trabajar acá adentro, si quieren, opcionalmente, le agregan más cosas a Employ, pero si no, trabajan acá adentro y haciendo los llamados a las funciones controller desde el main. No les tendría que quedar más código que esto. Ustedes acá tendrían que pegar el segundo caso y el segundo caso que tiene que hacer Cargar los empleados del archivo, bueno, esto lo harían a lo último, ¿no? Pero cuando lo peguen, van a llamar a esta función. Es lo único que se pretende ver acá. Acá tiene que aparecer el caso 2, que lo que hace es llamar a esta función. Y después el caso 3, que llama a la función que está planteada acá en el controller, ¿sí? Esta, agregar un empleado. Y adentro de agregar un empleado se hará todo lo que haga falta para agregar un empleado. ¿Se entiende? O sea, ahí van a pedir los datos, van a llamar al new empleado, o sea, recién ahí va a pasar toda esa situación, no en el mail, sino que todo eso va a quedar escondido adentro del control. ¿Se entiende eso? ¿Dale? Yo ya estoy como trabada, ya empecé, pero tengo como dudas. Por ejemplo, en el parser, en el prompt text, ¿no? Sí. El, eh, ese recibe el archivo, que yo ese archivo... Eh, lo puedo Por ejemplo, yo en el controller Lo que hice fue, bueno, file eh, Asterisco, y le puse un nombre ¿No? Y a ese archivo Le asigné No te hagas mambo, mira Estas dos funciones están pensadas para qué Para que ustedes, acá adentro Les quede el código que tendría Que ver con desarmar O sea, fuera de esta función Ustedes abren el archivo Verifican que pudieron abrirlo y llaman a esta función, le pasan la lista y le pasan el puntero al archivo. Y acá adentro les quedaría el resto del código, que tiene que ver con parciar el archivo, o sea, con desarmarlo. ¿Está bien? Y cada vez que logran desarmar un empleado, o sea, cada vez que logran parciar una línea de un empleado, si ¿sí? se acuerdan en el ejemplo de la clase pasada, nosotros teníamos todo un poquitito más engalletado, o sea... Habíamos metido ese código en alumno leer desde archivo. ¿sí? Vamos a mirar qué hacíamos acá. Miren. Esto es lo que está grabado en el video. A nosotros nos había quedado medio galleta todo esto acá. Resulta que lo que nos están planteando ahí es, che, bueno, pará ¿por qué nos llamás a esto parser? ¿Sí? Y acá ya esta no te quedaría tan enroscada, sino que acá te quedaría... Un llamado a una función Es como que está este código separado en dos partes ¿Sí? Este es el que te quedaría en el controller Y ese que yo tengo pintado Es lo que terminaría en el parser ¿Se entiende? Sí, más o menos O sea, los auxiliares, los chero auxiliares También van en el pintado Sí, está bien, obviamente Sí, sí, sí, sí, sí. Por eso te digo, o sea Si este fuese... Acá iría la, lo que acabo de borrar, acá se reemplazaría por la llamada al parser. ¿sí? Acá estaría la llamada al parser. Y obviamente como deja de tener sentido, ya esto no lo estás usando acá. Entonces fíjate que esta función te quedaría bastante más compacta, más, bastante más legible. Por eso en el ejercicio está, re, está separado lo que es parsear de lo que sería la lectura del archivo. Porque va a quedar mucho más agradable. Casi eso que les dejé es lo que se tienen que llevar. A, a controller, ¿sí? O sea, sí. Eso, eso que dejé lo que va acá, ¿no? no hay mucha ciencia. Y el resto del código, lo que borré, más los auxiliares, es lo que va en el parser. Por eso el load from text sale de separar eso que ya teníamos.